Hola, mis cracks, ¿cómo están? Espero que bastante bien Y en este video les mostraré mi player oficial que ya han visto un pequeñito spoiler Y les voy a decir cuándo va a estar disponible la tienda del canal y el primer merch oficial del canal Así que bueno, vamos a comenzar con este video 3, 2, 1, por cierto, bueno y adiós Ahorita les digo, chao Bueno, ya una vez empezado este video, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero déjenme pausar la tela que este video lo quería ver. Y bueno chicos, eh, comencemos mostrando pues cómo es la playera, ¿no? Y luego ya pues al final ya diré cómo es el merch oficial. A ver, primero que nada, voy a poner la cámara en un lugar, digo, en un lugar bastante adecuado. La cama. Pasa, no te... basura, perdón, chicos, la basura y bueno ya están viendo por aquí en pantalla eh, este soy yo el monito del canal y acá dice yo soy Julián y en este debajo el crack yo soy Julián el crack y bueno les voy a decir cómo es la playera de hecho un momento me la voy a quitar Listo, una vez me la quité, por cierto estoy muy flaco, ¿por qué? porque casi no como nada Así que, bueno, aquí como pueden ver, tengo la playera por, uh, por, por así derecha es así y por atrás es toda blanca Pero primero les voy a mostrar un poco cómo es Pues miren, aquí tenemos al monito, yo soy Julián, déjenme, voy a ver si lo puedo enfocar ahí lo tienen es el monito del canal yo soy julián que así se llama las julián y por acá arribita dice el nombre miren allá dice yo soy ahí allá dice yo soy julián el crack y como pueden ver pues ahí está eh, mike aquel ayexe. por cierto eh, Mañana haré un nuevo video, así que atentos Aquí un mic y por acá otro mic Y pues así es la playera chicos Ya voy a quitar el zoom Y pues bueno, básicamente esto es Aquí está la playera Yo hice la imagen desde mi, mi, mi celular Y la mandé a una imprenta para que me la hagan Por cierto, miren esto Es un tatuaje puesto con agua y pues bueno chicos, pues esto es la playera, literal, no tiene nada más Próximamente marcha oficial del canal Y voy a mandarme a hacer más, pero que no sean de este, pues de este estilo Porque como que esta no me convenció tanto Así que le voy a pedir a mi mamá que me mande a hacer otra Y pues bueno, eh, acá tenemos la playerita Y bueno chicos, otra cosa que les quería mostrar es algo que me acaba de comprar mi mamá Y que me lo acaba de mostrar Chon chon chon chon chon chon chon, así es. Eh, una lonchorita de Aladdin que me la acaba de comprar porque ya el lunes entro a la escuela. Y miren, acá está el genio ya con un vasito incluido. Y creo que se abría así. Ah, chon chon chon chon chon chon. Miren, nada más con su vasito y todo. Ahí está el vasito. Déjenles mostrar el vasito. Miren, pues sinceramente es esto. Ahí está el genio. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Dice Diamond in the Roach o algo así. Ahí ustedes escriben cuándo es que significa eso. Y aquí como una especie de chango, ¿no? ¡Ay! Ah, esa pu creo. Este se llamaba pu o algo así. Y pues esto. Y debe de estar aquí Aladdin, sí. Y ahí arribita el logo de Disney. Así que bueno, chicos, pues esta ha sido mi lonchera. La verdad es que me ha gustado mucho. No me la esperaba para nada. Y acá el ojito de Disney con el genio. Y otra cosa es mi nueva pulsera. Miren, de Stitch. Este es como un Stitch malo. Y este de acá es como un Stitch bueno. Y bueno chicos, este... <coughs> Estas han sido las cosas que les quiero mostrar. Sé que el video ha sido muy corto, pero bueno. Eh, ya para finalizar este video, les quiero decir que... El merch oficial todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial. XD. Y pues bueno, eso. Yo creo que hasta 2023 o a finales de este año ya van a tener el merch disponible. Así que chicos, no dejen de apoyar el canal, por favor. Tenle al like a todos los videos. Activen la campanita de notificaciones. Y pues eso. <coughs> Miren, imagínense que aquí tengo una campanita y hago esto. Y pues bueno, también suscríbanse al canal si aún no lo están. Y pues bueno chicos, al merch a finales de este año o hasta el próximo año. Así que ya saben, como acabo de decir? Denle un like, suscríbanse y activen la campanita. Y ahí pues bueno, este es el video chicos, espero que les haya encantado. Y nos vemos hasta la próxima, mañana de seguro. Bueno, un rato con un nuevo short <coughs> Así que Chau chicos Solo les daré un spoiler Bueno, primero que nada Adiós, como ya dije antes, los quiero Y pues bueno Solo les daré un spoiler El video Que se está en la mañana es Tiene algo que ver Con un Punto exe. Ese ha sido el spoiler. ¡Chau, chicos! Perdón por esa voz, pero nos vemos hasta la próxima. Adiós.